Muy buenas eh, tardes por allá en España, buenos días aquí en Latinoamérica, <coughs> perdón. Este bueno, pues vamos a empezar. Eh, este es un tema que quiero aclarar que es este, una investigación. Eh, está en un proceso de diseño eh, y de desarrollo en una primera etapa, por lo cual me parece muy interesante exponer y que los que estén interesados también pueden participar, puesto que es un proyecto de código abierto. Este, mi nombre es Otlair Cerecedo. Eh, el objetivo de este proyecto nace a raíz de una inquietud basada en la experiencia que he tenido con la inteligencia artificial. Supongo que aquí muchas personas de ustedes este, han tenido experiencia en inteligencia artificial. Eh, ¿Qué ha pasado? Ah, he empezado mal. Ahí va, perdón, es que estuve haciendo pruebas, aquí está. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, primero que nada hay que, es importante también dejar en claro lo que son los conceptos básicos del tema de la teoría con el, respecto a la inteligencia. Eh, que el, la definición de inteligencia, como todos lo conocemos en cuestiones eh, tanto humanas como de cualquier otro animal, es aquella capacidad de razonar y tomar decisiones. Desde un hámster, cuando lo pones en un laberinto, eh, el hámster va detectando que hay paredes cerradas, y entonces empieza a regresar y empieza a, a tomar decisiones y a recordar qué camino debe seguir y qué camino ya no, no, le, no, no, tiene, no le conviene con, eh, continuar. Esa este, es una inteligencia, el razonamiento, ¿no? Y la inteligencia artificial de alguna manera eh, debería de tratarse de algo similar, de un razonamiento individual, eh, en este caso de una máquina, de las máquinas que, que tengan razonamiento, aunque el objetivo ha sido en definición que las máquinas tengan un razonamiento humano. Eh, sin embargo, eh, en la actualidad eh, solamente se ha podido hacer algunas, eh, Algunos razonamientos o algunos No razonamientos, más bien algunas actividades O validaciones de algunas teorías eh, al respecto Entonces aquí es donde lanzo una pregunta ¿eh, ¿Es esto en realidad de inteligencia artificial? Eso ustedes se lo, se lo podrían responder En base a estas dos preguntas Entonces, es una teoría unificada de la inteligencia artificial que inició por ahí de los 60s a los setentas. No sé si los que tengan conocimiento de esto recordarán que Alan Turing, el mítico Alan Turing, participó en ello con su famosa test de Turing, en el cual es, eh, era un test que validaba si una computadora tenía un razonamiento inteligente o no. Y este... Y bueno, pues él dio su aporte, como, como siempre, en, este tipo de, en, en esas épocas, este, en sus proyectos de investigación. Eh, posteriormente, de eso eh, se llegó a, a, a. El objetivo era descubrir, era basado en, en las reglas del pensamiento. Eh, hasta, posteriormente, de esto, eh, fue una adecuación. Eh, al campo de las, de las probabilidades, es decir, al notar que esto era muy complicado, eh, comprender las reglas del pensamiento, porque es realmente complicado conocer nosotros cómo funciona nuestro cerebro y más en aquella época, bueno, en la actualidad es muy complicado, entonces se optó por un plan B o por una alternativa, que era de, eh, eh, ahondar en el campo de las probabilidades, eh, que más adelante voy a explicar cómo, cómo es esto, ¿no? Entonces era, llegaron a una combinación de ambas técnicas y es cuando nace las ciencias cognitivas, que es así como las conocemos actualmente. Este, bueno, los principales avances eh, se dieron durante, mediante el enfoque probabilístico, al ver que no podían emular o comprender el funcionamiento del razonamiento eh, humano, eh, se enfocaron más en, en el aspecto probabilístico, hasta que aparece Noah Goodman, y él hace una declaración muy interesante, que opina que la inteligencia artificial sacrificó demasiado cuando abandonó precisamente el uso de las reglas. ¿Por qué? Eh, porque la inteligencia artificial, en lugar de llevar un proceso natural, como un proceso evolutivo de razonamiento, empezar tratando de simular un razonamiento mínimo, eh, como decíamos, por ejemplo, de un hámster, e irlo evolucionado, evolucionando eh, paulatinamente, eh, se fue directamente a tratar de emular el razonamiento y, las y la toma de decisiones humanas. Entonces, eso llevó a un, a un crecimiento totalmente desordenado. Y, este... y entonces aquí lanzo esta pregunta también. Esta, eh, ¿Este paradigma se adecua a lo que entendemos realmente a la inteligencia artificial? Es decir, el crecimiento desordenado con, eh, con algunas este, simulaciones correctamente hechas, pero algunas otras no. Eh, Eso es realmente adecuado para lo que conocemos como inteligencia artificial, o lo que queremos como inteligencia artificial. Bueno, pasemos a los primeros pasos, voy a irme un poco más rápido. Eh, las reglas para codificar eh, muchas de las afirmaciones con sentido común almacenadas en grandes bases de datos. Esto es de que, por ejemplo, el, el método de entrenamiento fue empezar a llenar de información eh, lógica, por ejemplo, de un ave, decirle a una máquina, ¿sabes qué? Pues una vez aquello. Si ves algo, un animal que vuela, entonces esa es un ave. Entonces le empezaron a llenar de fotografías de aves y ya para que identificara que era un ave. Es decir, tenía, era necesario que tuviera toda esa información. Posteriormente, Goodman creó un lenguaje de programación llamado Church, que es, es en honor al, al, al lógico Alonso Church, este, científico cognitivo, en el cual le ayuda a procesar precisamente toda esta información. Y al procesar la información se da cuenta de algo muy interesante, que todas las reglas tienen una excepción. Es decir... Le alimentaba toda la información y la computadora ya era capaz de procesar y comprender que era un ave. Sin embargo, alguien aparecía y le preguntaba, oye, este, algo que está en el agua también es un pez. Sí, bueno. Entonces le metemos información sobre peces y varias fotos de peces y de repente aparece alguien y le dice, oye, ¿y un pingüino es un ave o un pez? Y entonces ahí era cuando la computadora no sabía ni siquiera qué, o sea, qué decidir. Entonces es cuando, de acuerdo a las reglas y las excepciones, hay algo más que se debe de incluir en, este, en esta toma de decisiones, eh, y, y es cuando empieza a tratar de, nuevamente, a sentarse a las teorías y a pensar. Y sobre todo que también se da cuenta de algo muy interesante. ¿Qué sucede con los casos hipotéticos? De aquello que provienen de nuestra imaginación. Por ejemplo, alguien viene y dice, bueno, ya sabes diferenciar entre un... Entre un ave y un pez, en este caso ya sabe diferenciar que el pingüino es un, es un ave. ¿Y qué tal si a mí se me ocurre describir un monstruo con plumas? Y, o simplemente escribir un velociraptor ¿no? emplumado y decirle, oye, ¿y esto qué es? ¿Es un ave? ¿Tiene plumas? ¿No? Ah, no, pues es un dinosaurio. Entonces, el, los casos hipotéticos también vuelven a poner en, en duda lo que es este, el procesamiento de esta información. Y automáticamente hay una anulación, anulación del razonamiento, porque el razonamiento solamente se basa en las opciones que uno como probador o entrenamiento, entrenador de, de la computadora le puede ofrecer. Y entonces las complicaciones crecen y los avances se detienen. Entonces, eh, es cuando se viene el nacimiento de dos escuelas de pensamiento, que es la inteligencia artificial convencional y la inteligencia artificial convencional computacional. Entonces, uno está basado en el, en el comportamiento eh, estadístico, en el forma y es, eh, es, es, análisis estadístico del comportamiento ¿sí? humano, y el otro es el, la inteligencia eh, es computacional, que es lo que conocemos actualmente más allegado, lo que implica el desarrollo precisamente del de de aprendizaje interactivo de la, por medio de una, una computadora. Entonces, eh, Vamos a entrar un poquito más rápido en detalle eh, con la inteligencia artificial convencional, que son, aquí tenemos varios, este, varios, varias áreas, ¿no? Varios tópicos importantes, que es el razonamiento basado en casos, ¿sí? Eh, también tenemos lo que son los sistemas expertos. Muchos de esos ustedes ya los conocen, sobre todo lo que son los sistemas expertos, las redes bayesianas y la inteligencia artificial basado en comportamiento, que es eh, algo más, este, de lo que más se ha ampliado últimamente, en los últimos tiempos. Y la inteligencia artificial computacional, que es lo más avanzado que se tiene actualmente, que son, por ejemplo, la máquina de vectores, las redes neuronales, que yo creo que todos los que hemos tenido contacto con inteligencia artificial hemos utilizado, los modelos ocultos de Markov, eh, sistemas difusos, computación evolutiva. ¿sí? Bueno, aquí voy a entrar en una pequeña, eh, un pequeño razonamiento, eh, una pequeña comparativa. ¿Sí? ¿Qué sucede con las empresas privadas? Eh, por ejemplo, tenemos a Boston Dynamics y tenemos a Agility Robotics. Entonces, aquí hice dos, eh, lo separé en dos pequeños eh, grupos. Uno donde están compitiendo, el cual todos hemos visto los videos de Boston Dynamics con los robots que, que corren, brincan, hacen acrobacias, hacen trabajos, cargan cajas, etcétera. Y Agility Robotics, que es su competencia directa, una competencia directa que hace exactamente lo mismo. De hecho, sacan un robot en Boston y en, y en Agility sacan otro robot y mejorado y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esas empresas? No es fabricar robots. Ellos eh, están fabricando, el, eh, su verdadero producto son los algoritmos que ellos desarrollan. Entonces, esos algoritmos son, eh, son internos, son privados y no se ofrecen a la comunidad por lo cual son investigaciones y eso de alguna manera hacen que solamente estas compañías, esas empresas tengan un avance en cuestiones de en temas de inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos las que colaboran, Microsoft que utiliza el open source y OpenAI open que utiliza el free software o el software libre, en el cual han tenido una colaboración recientemente creando un pequeño eh, producto o proyectito de inteligencia artificial en el cual... Eh, tú escribías o describías una pequeña función y te generaba automáticamente el método en Python. Entonces, pero el, el, el problema de estas eh, dos es de que están utilizando las teorías de, de, eh, normales, de las teorías de la inteligencia artificial eh, común. Entonces, esto me lleva a lanzar otra pregunta. ¿Está la actual inteligencia artificial obsoleta? Aquí viene el, el nuevo paradigma que es precisamente lo que me interesa, bueno, de lo que se trata este proyecto. Este proyecto trata de, una, de comprender la anatomía del cerebro, en primer lugar, aplicar los principios de la biología computacional, ¿sí? el nuevo modelo de inteligencia artificial bajo la filosofía del código abierto, ¿sí? para un crecimiento en el cual todas las personas interesadas puedan aportar al proyecto y así pueda crecer de, de, de, sistemáticamente o exponencialmente. ¿sí? Una adaptación del modelo anterior al nuevo que es muy importante porque hay muchas cosas que ya han sido desarrolladas, creadas y que eh, son de mucha utilidad en la actualidad, solamente se necesitan adecuar a un nuevo, al, al nuevo paradigma. Eh, estudiar y replicar virtualmente lo que, lo que aún se desconoce, ¿sí? sobre todo aquellas áreas que aún no podemos eh, comprender totalmente y necesitamos... Eh, precisamente entrar en, en el proceso de investigación, eh, una interfaz con la nube, eh, eso es muy interesante, y un lenguaje de programación orientado al nuevo modelo. ¿Sí? Entonces, la anatomía del cerebro sabemos que tenemos distintos módulos, ¿Sí? tenemos, eh, eh, cada módulo tiene su propia funcionalidad, y... ¿Sí? Eh, y los principios de la biología, a estos módulos y toda esta estructura, entre comillas, cerebral, le aplicamos lo que son los principios de la biología computacional, que es esto, ¿no? Es el uso de algoritmos orientados para facilitar el entendimiento y los problemas eh, biológicos. Entonces, esto implica que debemos de comprender cada funcionalidad del cerebro, dónde están las principales, sobre todo las áreas de razonamiento, cómo funciona y, y al comprender eso, tratar de virtualizarlo, ¿no? Entonces, eso tiene unos sub, subcampos, que es el, el biomodelado computacional, el, la genómica computacional y la, neurolog, la neurología computacional. ¿sí? Y el nuevo modelo de, inteligencia, de la inteligencia artificial, está tiene una estructura, ¿no? esa estructura está en la cual podemos ver en el primer cuadro eh, los lóbulos eh, que vimos en la imagen del cerebro, pero aquí eh, de, de una forma eh, de comunicación entre todos es por eso están en un solo cuadro en el cual este, entre todos ellos van a haber una comunica eh, van a estar eh, interactuando con por medio de algoritmos cada cada módulo va a tener una serie de algoritmos que cumplan la función que debe cumplir el, el, el, el módulo el lóbulo perdón y es a su vez eh, van a estar eh, mandando información entre las neuronas. Tenemos las neuronas motoras, las neuronas este, sensoriales y las interneuronas, que son las que se encargan precisamente de, de llevar la comunicación entre todas estas. Y por la parte de abajo de las interneuronas tenemos lo que son los servicios de la nube, las bases de datos y otros controladores. ¿sí? Otros controles. Entonces, eh, básicamente, esto lo podemos... Las teorías anteriores... Eh, viene ahorita el proceso de adaptación, cómo podíamos adaptar las teorías anteriores al, al, del, del, al nuevo modelo, ¿sí? Entonces, eh, aquí tenemos una pequeña gráfica, eh, bueno, un, sí, una descripción gráfica en la cual tenemos la lista de lo que son las teorías que están de ser desarrolladas eh, empleando el módulo anterior, el módulo actual, perdón. Eh, ¿Y cómo es de que serían adecuados todos esos algoritmos eh, adecuados este, para cada área o cada lóbulo del cerebro? Bien, eh, cuando estas teorías hayan sido adecuadas y, y lo, que podamos, bueno, lo que se ha podido desarrollar en cuestiones de imitación, de comprensión de, fun de funcionalidad de algunos lóbulos, se hayan implementado van a existir seguramente, y es el, el, el, el objetivo de eso también, eh, aquellas que no se pueden replicar porque aún no hemos podido terminar de comprender cómo funciona. Entonces, aquí viene el proceso de investigación, eh, y para eso vamos a emplear la biología computacional, que ya la vimos, eh, ya la, vimos este, cuál era el, este, su definición y de, eh, cuáles eran sus, eh, sus varias, eh, cuestiones anatómicas, la anatomía, eh, por ejemplo, sabemos eh, que cada lóbulo para mandar información requiere de las neuronas y todo eso, entonces eh, replicar también eh, el modo de operar, el modo de, de funcionar de, de, de, de esos lóbulos, ¿sí? cómo es de que trabajan ellos, e, e incluso aplicar un poco de filosofía en, en todo eso, o sea, sentarse a pensar cómo es que podríamos llegar a, a imitar este... este esta funcionalidad y plasmarla en algo virtual, ¿no? una vez de que se tengan estos, viene el proceso, estos algoritmos que ya se hayan, desde, aunque se haya implementado todo un área o algo pequeño, solamente se haya resuelto una parte de, viene un proceso de implementación, la implementación se adaptan los nuevos algoritmos al, al, al, al modelo, al nuevo modelo, ¿sí? Y entonces este es cuando, eh, y se virtualiza, ¿no? Entonces ya se van aplicando al, al lugar que le corresponden y se hace que conviva con el resto de la información, con el resto del, de los lóbulos que ya existen, ¿no? Bien, la interfaz con la nube es bastante interesante y es aquí donde viene también el, el, el, algo que le, le puede gustar a mucha gente y las áreas de oportunidad. Eh, bien, en el, el diseño de la, de la interacción con la nube, Viene, eh, viene acompañada de una implementación de unas redes neuronales. ¿sí? Esto está basado en el, módulo, el modelo de grafos, ¿sí? recuerda el modelo de grafos, en el cual eh, toda la información que se vaya generando de aprendizaje de todo esto, de, de, sea del cerebro virtual, por llamarlo así, se va a ir eh, almacenando en una forma de grafos que hace la forma más fácil de poder este, identificar o, o, o, el razón, o hacer que razone de... De forma más sencilla, el razonamiento desde una, vi, una visión computacional se parece más a un grafo. Entonces, este sistema de almacenamiento eh, sería plasmado tal cual a la, en, una, en una base de datos, almacenado en una base de datos. Entonces, eh, y eh, sería precedido eh, una, una serie de neuronas que estarían alrededor de, de en la nube, digamos, administrando... Eh, manipulando esa información, dándoles el lugar que le corresponde, haciendo las conexiones entre todas y a la vez haciendo que esa información tenga una lógica en, eh, entre sí, que, esté, que hayan las relaciones lógicas que, que son requeridas que, para que haya un razonamiento eh, cognitivo, eh, computacional. ¿Sí? Entonces, eh, aquí van a haber dos vertientes, ¿eh? que es, por ejemplo, eh, hablando de cuestiones de almacenamiento, que es la Big Data, ¿sí? que es un almacenamiento de información eh, relacionada con el aprendizaje. Cualquier persona puede estar eh, entrenando este, al, al cerebro. Por ejemplo, eh, todos aquellos aportadores pueden llegar y decir, bueno, pues ahora quiero que esta cosa sepa, sobre todo en cuestiones de comprensión, ¿sí? algo que es muy importante, comprensión, por ejemplo, del idioma. Vamos a tratar de hacer que comprendas el idioma, hacer una relación entre actitudes, ¿sí? imitación de actitudes, con eh, la relación con las palabras, etcétera, o lo que vimos de las fotografías con los animales, todo eso, pueden ir en, se puede ir entrenando y se va a ir almacenando en la Big Data, ya vimos cómo sería por medio de, de grafos, de estas neuronas que harían una un interfaz tipo de grafos, y así se almacenaría en la base de datos. Después viene la otra área de oportunidad, que son eh, perdón, los microcerebros, ¿sí? Esos son pequeños eh, microprogramas, así por decirlo, eh, desarrollados por cualquier persona, que en una versión, digamos, ya funcional del cerebro, que básicamente eh, la primer, las primeras versiones eh, van a salir por, serían eh, pronto, pero serían basadas generalmente en lo que ya existe, con algunas, eh, solamente agregándole algunas eh, cosas nuevas. Y este, esos microcerebros... Eh, tú puedes generarlos y los puedes subir directamente a, a, a la nube. Y, este, y los desarrolladores, eh, cualquier desarrollador de, que utilice proyectos de inteligencia artificial, que por ejemplo alguien tiene un robot que hace, eh, eh, por ejemplo que cocina, o un robot que te lee un libro, que utiliza una cámara para leerte un libro. Este, necesita eso, puede entrar digamos, en un sitio web del proyecto y ver los microcerebros que existen y decir, ah, pues aquí ya existe este, entonces te bajas el microcerebro y pues lo ejecutas y ya, ya lo tienes, entonces ya no tendrías que reprogramarlo. Y, y ya el programador de esos microcerebros to, puede tomar la decisión de, de ponerles un precio o simplemente eh, obsequiarlos a la comunidad. Y aquí es donde viene lo interesante del lenguaje de programación orientado a esto. Eh, es decir, eh, por ejemplo, eh, el compiler son todas esas, eh, el, el área donde dice compiler, compilador, es donde viene todavía lo que es el, el, el parsing, el, el garbage collector, etcétera. Eso es es, también está en un proceso de diseño porque no quiero eh, agregarle tantos, eh, tanto algo que haga más pesado y más lento el lenguaje, sino quiero que sea muy dinámico y muy, y muy ligero. Por eso, parte del proceso de compilación estoy trabajando en el diseño, que sea cuando tú compiles el código, este, este en lugar de que haya un garbage collector funcionando, mejor que le incluya su propio garbage collector orientado precisamente al, a lo que tú estás eh, programando. Si requieres de muchas cosas, será un garbacho lector muy robusto, es decir, un garbacho lector a la medida. Para tener su runtime, eh, su so data language runtime to, y su archivo compilado, eso es muy interesante. El lenguaje, este, tuve que omitir toda esa parte porque es una parte muy extensa, no dar tiempo. Entonces, el lenguaje sería algo tan simple como, por ejemplo, decir, quiero que una computadora, quiero una, un, un, un pequeño robot que me cocine. Entonces, tú simplemente lo que harías sería escribir el código en el cual las reglas serían simples. Bueno, primero que tenemos que hacer es leer la, la receta que queremos, ¿no? leer los ingredientes. Segundo paso sería ver que los ingredientes existan. Tercer paso es si existen, entonces, eh, pues, seguir el procedimiento de la receta de cocina para cocinarlos. Tú haces eso, eso, esa serie de procesos, en, obviamente utilizando las palabras reservadas que se pretenden que sea el lenguaje más natural posible. Y este, al momento de hacer el proceso de compilación, el compilador por dentro lo que va a hacer es, ah, bueno, necesitas este, leer esto, entonces necesitas activar la cámara para poder leer las letras. Y eso requiere del, del lóbulo occipital, ¿no? Y entonces agarra esa parte del lóbulo occipital. No, requiere hacer esto, movimientos, esto va con tal lóbulo, esto y esto. Y entonces ya no estás consumiendo todo el cerebro en sí. Eh, agarra, agarra las partes que requieres, eh, te hace el proceso de compilación, es un compilador muy tradicional. Y te genera un pequeño archivo, ¿no? Ese archivo puede ser empotrado en un chip y ponérselo a tu robot. Y funciona perfectamente o puede ser simplemente como un agente. Eh, por ejemplo, como un Siri o algo así, ¿no? Entonces, aquí a lo que voy eh, a manera de, de razonamiento es, eh, la inteligencia artificial, eh, de, mediante este modo, eh, tendría un crecimiento distinto a lo que ya se tiene por una simple y sencilla razón, de que aquí se está eh, estimulando el razonamiento lógico eh, con un proceso evolutivo eh, más orientado al, a un cerebro, no, re, no necesariamente humano, sino que puede tener un proceso en el cual, mientras la comunidad lo va alimentando, también hay, la comunidad puede ir generando sus propios microcerebros. Entonces, eh, es muy interesante que, que este tipo de... Este tipo de microcerebros eh, que a la vez que se van también es una oportunidad de negocio para todos, sino que también el proyecto en sí, eh, con la colaboración de miles de programadores, si esto llega a tener éxito, también tendría un crecimiento exponencial, ¿sí? debido a que obviamente vas, estamos hablando de que es este un proyecto de código abierto. Y mientras más gente hay involucrada en esos proyectos, eh, que mientras se encuentre una manera de poder incentivar para que la gente se interese y aporte, es, y también que haya gente no solamente que esté desarrollando esta parte de, o investigando, sino que también haya gente que esté entrenando eh, alrededor del mundo. Entonces, el crecimiento, yo creo que la limitación del, del crecimiento de la inteligencia artificial se basa precisamente en que cada quien ha ido por su lado, de que las teorías se han estancado y han hecho parecer que sean la inteligencia artificial actual sea obsoleta. Porque, por ejemplo, nosotros podemos confundir incluso lo que es inteligencia artificial. Cuando alguien le habla a un Siri o a una Alexa, le dice, oye Alexa, este, eh, investigame sobre, no sé, el, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces va Alexa y te dice o Siri y te dice mira descubre encontré estos eh, estas ligas no estos links en Google ¿no? para respecto a la Primera Guerra Mundial eso realmente va a ser eh, distinto si sería realmente aplicar inteligencia artificial en el momento en que en lugar de darte unos links te diga mira aquí está un resumen de la Primera Guerra Mundial por qué porque ya hay una comprensión sí eh, no recuerdo dónde, dónde, exactamente quién, el nombre de la persona que lo dijo, pero fue en el MIT, en el MIT, en una conferencia, el cual dijo este eh, ponente, este doctor, que, la que el va a ser realmente inteligencia artificial, o va a ser realmente inteligencia cuando la computadora o la máquina comprenda de que una cuerda sirve para, para, para jalar y no para empujar pero que saque su propia conclusión por ella misma. Mientras nosotros no le estemos dando, el, el, la inteligencia artificial actual, nosotros le damos el, el campo de resultados, es decir, de su razonamiento se basa en las alternativas que nosotros le exponemos, el razonamiento está muy limitado en sí. Entonces, es una inteligencia artificial eh, de alguna manera incompleta. Ese es un aspecto filosófico de lo que estoy hablando. Entonces, en, en el proyecto y en el aspecto... Eh, real de la situación, es de que mucha de esa funcionalidad que actualmente existe en la inteligencia artificial eh, es exactamente aplicable al nuevo modelo o al nuevo paradigma de la inteligencia artificial, ¿sí? pero precisamente como lo habíamos visto, aplicados a distintos, eh, al, al área que les corresponde a cada uno. Entonces, si, si a nosotros hacemos eso, eh, aplicar las teorías que ya existen y empezamos a, a tratar de Emular esas otras áreas que aún no, están, no han sido desarrolladas eh, mediante mentes alrededor del mundo y no limitando solamente a unos cuantos el desarrollo de la inteligencia artificial, estoy seguro, muy seguro, de que la inteligencia artificial bajo este nuevo modelo y este nuevo esquema será exponencialmente, crecerá exponencialmente eh, a pasos agigantados. Y bueno, eh, muchas gracias por... Haberme, por haber estado aquí, eh, espero que les haya interesado, si están interesados, por favor pueden contactarme, a está mi correo electrónico, eh, muy pronto voy a estar subiendo mucha información al respecto, eh, hay algunas personas que se han unido al proyecto y están colaborando conmigo, entonces pues si tienen alguna pregunta, adelante. Pues eh, muchísimas eh, gracias a Adlair por uh, haber eh, compartido con nosotros esta interesante ponencia y como tú bien decías, eh, pues eh, si hay eh, cualquier eh, pregunta, pueden hacerla de diferentes eh, formas. Pueden eh, levantar la mano, tenemos uh, todavía hasta y 45, eh, les subimos al escenario, les vemos, hacen la pregunta a Adlair o bien eh, la pueden hacer, creo que ya tenemos una, en el apartado Q&A eh, del del chat. Eh, esas son las uh, fórmulas bajo las que pueden hacer las preguntas aquí en esta sala IBEXA, en esta experiencia virtual de Open Expo 2020 que estamos uh, viviendo y en esta ocasión uh, con uh, Adlair uh, Cerecedo, uh, al cual uh, le hemos uh, oído en esta interesante ponencia sobre inteligencia artificial. Y esa evolución a un nuevo paradigma. Eh, Francisco Martín, me parece leer, eso es. Eh, nos pregunta has hablado de eh, programación orientado eh, a, a un lenguaje de programación orientado a tal fin, creo que quiere poner. ¿Se ha desarrollado ya algo de él? ¿En qué consistiría? ¿Por qué compilado y no inter eh, creo que quiere decir interpretado? Ah, muy buena pregunta. Eh... ¿Por qué compilado? Porque la interpretación suele ser un poco más eh, lenta y estamos eh, tomando en cuenta de que se puede empotrar en un chip. Entonces necesitamos ya llevarlo compilado eh, con sus propios, como decía, en, en, en el proceso de diseño de este compilador. Aún está en diseño, también es importante. Es, es, eh, estamos en diseño en esa parte de etapa de diseño. Sí, esa era, eh, era una ejemplo... pregunta que, que, que nos uh -huh. hacía la primera vez, que si se ha desarrollado ya algo, algo de él. Sí. No, realmente está en la etapa de diseño, pero eh, el compilado sería, para hacerlo un poco más rápido y más ligero, por ejemplo, incluso agregarle su propio garbage collector, eh, sus propias herramientas de, de agil agilización de ejecución, incluidas y no, para que no requiera de una máquina virtual. Entonces, el compilado es eh, imperativo para poder lograr esto. Esa es la razón por la cual es compilado y no interpretado. Pues esperemos que haya tenido cumplida la respuesta Francisco Martín de, a, a la pregunta. Eh, como decíamos, hay varias maneras de...